Buenos días, Sergio, Eduardo, saludos. Eh, gracias a Dios, otro día más aquí y esperar que esto pase pronto para ya estar juntos. Eh, rápido en deporte, aquí en cinco minutos en contacto con los deportes. Eh, hablando de lo que ayer de Jean-Marco Jean Marco Martínez, el ex capitán de la selección dominicana, que se ha puesto ahora a Seis Live, que es lo que está de moda. Todo el mundo está haciendo sus likes, sus cosas. San Marco se ha puesto a hacer los likes. Incluso hizo una entrevista comunicado a ESPN. Salió donde salió hablando de la Federación Dominicana de Baloncesto que trata más los lo, lo, lo, lo, lo basquetbolistas. Es algo que llama mucho la atención porque eh, nosotros hemos subido a nivel de los top de los mejores del mundo, a nivel mundial. Como baloncesto, y ahora mismo él le saca, le tiene esos trapito al sol, al presidente de la Federación Uribe, y ha estado organizando asociaciones de asociación de jugadores, que no existen en baloncesto, en, en el béisbol sí existe, que en la preside Eriel Monte aquí en baloncesto están tratando de, de, de buscar. Ya dice que eso es chime de Jean-Michael. Siempre que, ha sido así, desde sí, que jugador. Siempre ha sido así. Que. Se ha cogido porque no lo han tomado en cuenta como para la selección. Él ahora ha tratado de, de, de, de, de involucrar a los demás jugadores. Y la entrevista de él dice siempre, se va al tema de que por qué, lo, lo, por qué no están en la, en, la, en la selección. Que si lo llamaron. Y si ha ido por ahí ese tema y todos los jugadores, que porque si usted no lo necesita en una selección, quizás no lo llaman. Ya no es que usted no sirve, o que usted no fue productivo. Pasó su tiempo. Pasó su tiempo. Exacto. Hay jugadores más jóvenes y con mayor Exacto. productividad y con mayor número ahora. Él pasó su tiempo ya. Él no, puede, él no puede pensar que con un batón va a jugar a que Entonces se ha, se ha creado esa, esa polémica de los demás jugadores que han sido selección, que viven en otros países, como para contrarrestar a la federación. Pero veremos que esa situación de Jean Michael, eh. Se le va, porque en el momento para irse a la cuarentena, porque está en Venezuela también. No, no él, es Venezuela. él es así, él es así. Sí, oye, oye, oye, oye, oye, Ariel, en el caso de Jamaico Martínez, él tiene la gran ventaja en este momento. Es el mundo de las redes sociales y, como él es una figura, ¿verdad?, una figura. del mundo del baloncesto, eh, la gente se entera de esa payasada que la hace porque tú acabas de decir que en este momento nuestra Federación Dominicana de Baloncesto está en el top allá arriba y eso es, es el producto del de la gra el gran trabajo que ha hecho la Federación de llevar el baloncesto hasta donde estén en el día de hoy o sea que eso que dice Yamalco lo que él pretende llegar no se corresponde a la verdad, o sea que eh, él, él, se le hace ese boom y se, se nota eh, la gente se entera por el asunto de las redes sociales, solamente por eso, pero eso no, no creo que eso va a prosperar en nada, esa actitud de Jamaica Matino También, ya el béisbol dominicano eh, estuvo hablando de Lino Rivera que él quería o, se, o le gustaría tener un contrato a largo plazo con este anual, porque ya eh, y lo único que le dice el gerente es que él también tiene un solo año que como lo, no lo pueden firmar por más años si el gerente solamente le queda estos años. El Rivera, que ha dirigido aquí en la pelota dominicana con varios equipos, Licey, Águila, fue campeón con las Águilas, fue ahora actualmente campeón con los Toros. Eh, dice el que necesitaba esos tres años más o menos, pero lamentablemente... En el béisbol dominicano no existe casi... Dile a, Lino, de... dile a Lino, dile que aquí los dirigentes se votan hasta la semana. A la semana. <ríe> <ríe> sí, sí, eso le iba a decir que visto como dirigente Hay algunos que lo anuncian. Sí. La y no ya lo votan. Dando el, tirando la primera bola, no, pues está cancelado al otro día. El otro día. Ariel, eh, Ariel, déjame saludar que está en sintonía nuestra amiga Jenice Espaillat de Autorespuestos Rafi. Eh, así que saludo para usted. Eh, gracias por ese hermoso mensaje que le pasa a nuestra gente de Autorespuestos Rafi, así como uno de los principales fans de Sergio Romero, nuestro amigo Bernabé Matos. También eh, gustoso del programa que hemos hecho en el día de hoy. Saludo para Bernabé. Y para nuestra amiga Jenice Espaillat de Autorespuestos Rápido Gracias por estar con nosotros. Seguimos con Ariel Ken. También eh, se, se escuchan los rumores de que Jennifer López y Alex Rodríguez. Ah, Alex. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ah yo voy a decir, no es deporte, es farándula. No, no. No, están <risa> no, interesados de, de, de, de Nueva de lo, York. Lo compraron mes. Están por Mira. comprarlo. Ya pusieron su agente, andan recaudando dinero para ver si ellos dos se vuelven los dueños mayoritarios del equipo de los Mets de Nueva York. Así que... la franquicia. La franquicia, mm. y Gracias. una de las mejores franquicias de los Mets. Y así anda Jennifer López, eh, que nada más Jennifer no anda cantando. Ahora quiere involucrarse en el mundo del béisbol. No, tú, no que tú sabes que, Alex, es de, de, de su, su mejor profesión. Si él fue bueno en el... En el terreno es mejor aún en los negocios. El tipo es, se preparó para eso. No sí. es, no, él no está improvisando así como la, muchos creen. Para que lo sepa, tiene un máster en Business eh, International y, y negocios. Él salió él salió los otros días como miembro o dueño de, de, de, de, de una bebida sí. en la Dominicana. También, también. Bueno, así Luché es. Bueno. Final. También, pero Ariel, también. cuando tú eh, en los años 80, te dan todos esos millones. Oye, en los años 80. Sí. Finalmente, Mira, ¿también? también hay un caso en la Grandes Ligas: hay dos do, do personas, dos fanáticos, demandando al, al equipo de, lo, de los Mets de Nueva York y demandando al equipo de Boston, porque compraron una boleta para el inicio. Eso americanos americano, no relaja. No, no, pero no. Y no. eh, compraron una boleta. Para el inicio de la temporada, para el 26 de abril. Y no de abril. Y no hubo juego? ¿Y No, hubo juego? no se va a jugar. Porque uno dice que uno fue, hizo un abono. Eh, porque no tenía dinero, hizo un abono. Tuvo problemas para comprarlo, pero la compró. Pero sí. la Major League no le va a dar juego. Así que tiene una demanda económica ahora. Eh, bajo, dice el, bajo el pretexto de... Por, la pagarán Trump la para Trump, porque fue Trump que, que, que prohibió todo. Con el, con el fallo ah, de el esa momento, demanda. Hasta el momento los Mets y los Yankees no han dicho nada. claro Solamente, <risa> solamente <risa> se habla de, lo, de las personas que están en esta demanda. Otra noticia es oigan esto, señor. Esto es... ¿Qué opinan ustedes sobre este caso? De 160 filiales, de la liga menores, solamente van a quedar a 112 filiales. Es decir que van a quedar varios peloteros jóvenes sin estar sin poder jugar béisbol. Ahí no sé Ajá, qué va sí. qué va a pasar con esos jóvenes que no estarán participando con diferentes filiales. Solamente 120 se van a quedar activas en estos momentos. Bueno, bueno. Eh, algo buscarán ellos y lo que le va a dar un relanzamiento al béisbol es cuando falle esa demanda de ese fanático que compró su boleta para ver eh, asistir al juego gracias, eso va, le va a dar un boom Ariel como hermano, diría, gracias como diría a esos americanos gracias hermano por <risa> compartir estos cinco gracias minutos a en con los deportes mientras tanto nosotros vamos a otra pausa y a regreso venimos con nuestro compañero Alberto Vázquez con el tema elecciones 2020 y el COVID 19, no me cambio que en breve regresamos.